Eh, el 1 de octubre se celebrarán las cuatro pruebas restantes, entre ellas la Vara Trail Sky Marathon, la prueba reina de la prueba. Esta, y esta modalidad mmm, participa, es prueba oficial de la Liga Regional de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, de la eh, Sky Runner National Series y de la International Trail Running Association. Eh, además, durante esta jornada también se celebrará la Vara Trail Half Marathon. Eh, la vara trekking y la vara pro. Organizador que edición tras edición se esfuerza eh, por sumar mucho atractivo, nuevo atractivo a la vara trail, eh, situándola en una prueba de referencia a nivel nacional dentro del deporte de montaña. Os voy a dejar ahora con, con el vicepresidente de la. Corredores, eh, una de las pruebas más numerosas de la liga oficial de nuestro calendario. Eh, esta, esta prueba pues, está, es puntuable la... en nuestros parajes y en nuestro monte y que aprovechemos todas las, las pruebas deportivas que, que toman parte en ellas llámese en esta edición la Baratrail que como vemos va en, en aumento en auge y que la vamos a poder disfrutar durante el fin de semana de del final de septiembre y primero de octubre <coughs> la verdad es que eh, si nosotros como Servicio Municipal de Deportes estamos viendo que, eh, que estamos desbordados en, en cuanto a infraestructuras deportivas necesarias en el casco urbano, si tenemos que aprovechar el auge de los últimos cinco o seis años en eh, la referencia de, de, del deporte de montaña. Eh, para nosotros y sobre todo a nivel particular como aficionados al senderismo, pues es un orgullo que, que los clubes de Caravaca den a conocer toda la infraestructura, de la montaña y del senderismo en toda nuestra zona. Y darla a conocer a gente, como ha dicho Gloria, por pues gente externa, a nuestra comunidad y gente, sobre todo, del extranjero. Estamos metidos dentro de, de la National Sky Series, de la Federación Internacional de, de Sky Running, donde los participantes puntuarán eh, a nivel nacional y eh, a nivel internacional eh, con la National World Series. ...aparte también estamos metidos dentro de la... ...de la International Trail Running... Eh, ...que nos da tres puntos para la prestigiosa UTMB... ...una, una, una no, la, la mejor carrera que hay... ...en este tipo de deporte, a, a nivel mundial... ...y un punto para, para la participación con la... ...con la Maratón, con la, la media maratón... ...estamos, bueno, desbordados de trabajo ahora mismo, ya vamos. Un, un planteamiento que esperemos que le guste a todo el mundo. Una gran fiesta de, en la zona de meta para, para terminar la, la prueba. Y la bueno, anunciar que la prueba reina, la varasca y maratón, saldrá desde la puerta del ayuntamiento. Lo que le va a dar un mayor empuje y un mayor auge tanto turístico a, al pueblo como. Como a la, como a la eh, invitaros a, bueno, a disfrutar de, de, de este acontecimiento del 29 de septiembre al 1 de octubre y pues, disfrutando de las diferentes pruebas, <coughs> y animaros a, a estar con nosotros en Caravaca. Muchas gracias.